Muchachos, Kang ya hizo su ingreso al juego y uno de los desarrolladores de Marvel Snap que lo pueden ver aquí a mi costadito ha dicho que Kang no va a bajar jamás de serie 5 porque va a ser uno de los Big Bad. Y ahora que Kang forma parte de la familia de los Big Bad que comprende Thanos, Galactus y el mismo Kang, acá tenemos ahora que preguntarnos ¿Kang está sobre Thanos y Galactus? KANG vale la pena comprarlo por 6000 de tokens, esto y más lo responderé en el video de hoy es verdad que KANG debido a la habilidad que tiene está causando más preguntas que respuestas, aquí primero repasemos lo que es su habilidad de KANG, qué es lo que te dice es una habilidad de revelarse y dice mira lo que hizo tu oponente luego reinicia el turno sin KANG, acá no te habla que hay una restricción de turnos, acá lo puedes utilizar a KANG en el turno que tú gustes que necesariamente por el coste que que tiene probablemente sea en turno 5 O en turno 6 o inclusive en turno 7 Con el limbo activado Pero aquí cuando hablamos de reinicio Hablamos de un reinicio total O sea no hay nada que se vaya a quedar en el campo Una vez que se reinicia el turno Recuerda que el turno se tiene que volver a jugar Después de que se activó el efecto de Kang pero ya Kang desaparece y tiene que Volver a jugarse todo nuevamente Sobre la mecánica del reinicio que tiene Kang es algo que vamos a hablar más adelante Esta mecánica de reinicio es una habilidad totalmente Única y tenemos que ver Si es que esta habilidad hace que marque Una gran diferencia en el valor entre Thanos, Galactus y Kang Como ustedes saben Thanos pone 6 gemas del Infinito que también tienen diferentes habilidades Estas gemas y un bajo coste porque solamente Cuestan uno, en el caso de Galactus Es una carta pues que generalmente Se va a jugar con Wave o con Rampeos para que puedas tratar de tomar Una sola ubicación y esa ubicación comenzará a ponerle o tratar de restringirle La jugada al oponente y así ganar La partida con Galactus, generalmente Con Galactus el oponente se va a rendir Con Thanos en muchas ocasiones el oponente Va a jugar hasta el final y aquí Vamos a ver si con Kang cuál es el resultado Que va a tener en la partida acá diferenciamos primero el desempeño que tiene cada una de estas cartas en el caso de Galactus generalmente vas a hacer que el oponente se retire de la partida cuando el oponente sabe y que ya muchos ya saben porque Galactus también se ha vuelto demasiado popular cuando saben que ya tiras Wave y tiras Snap en el caso del jugador que tiene Galactus el otro jugador si no tiene nada contra qué jugar en esa situación de Galactus simplemente se va a retirar lo que generalmente te va a hacer ganar de 1 a 2 cubos en la mayoría de los casos en la situación de Thanos el desempeño es distinto porque hay más RNG por medio en este caso tienes las gemas como la gema por ejemplo de la realidad que es la gema roja que va a cambiar digamos ahí la ubicación y eso hace también de que pueda salir en contra del mismo jugador de Thanos o también lo tienes a Lockjaw también que al hacer los intercambios con las gemas de repente también te puedan salir cartas bajas en lugar de salirte cartas altas y esto puede hacer que tu oponente quiera seguir jugando hasta el final, la experiencia que yo tengo luchando contra mazos de Thanos es que generalmente les ha ido bien en el RNG, el Lock o le sacaba las cartas fuertes Incluso le sacaba Lich en turno 3 Y destruía prácticamente mi mano O si no también pues tenían las gemas Las mismas gemas del infinito que les decía La gema roja que es en la realidad Le cambiaba una ubicación que le hacía que sea Muy favorable para él y muy desfavorable para mí y aún así, en esas situaciones donde a Thanos le iba bien en el RNG yo podía ganarle la partida pero es que ya son situaciones que se van dando y ya tú vas aprendiendo a jugar contra Thanos y ves cuáles son las cartas por ahí que pueden tener un buen desempeño ante esas situaciones incluso por ahí un aero me daba una partida, o por ahí lanzaba alguna carta grande, o un combo al final con She-Hole, Out y podía ganarle la partida a Thanos, o sea él no es un mazo invencible no es como Galactus, que Galactus si ya sabes que lo lanzas y si no tienes las respuestas, y ya estás fregado pero en el caso de Thanos ves que tienes todavía una oportunidad de combatir o competir con Thanos para poder ganarle, es por esa razón que la gente o los jugadores siempre se van hasta el final con Thanos porque encuentran que hay una manera de repente de ganar pero también a veces Thanos puede tener esa respuesta o puede tener esa carta para poder terminar ganando la partida y que en muchos casos van a ser partidas de 4 a 8 cubos entonces recapitulemos rapidito Galactus te hace ganar menos cubos pero de una forma más continua En el caso de Thanos te puede hacer llegar a ganar muchos más cubos Pero de una manera mucho más arriesgada Y ahora lo que estoy viendo aquí en Kang según la habilidad Va a tener una perspectiva muy diferente a la eficiencia o desempeño que tiene el mazo de Galactus o Thanos En este caso Kang lo que va a hacer es que seas eficiente Al momento de saber si debes de retirarte o debes de continuar la partida, porque aquí hasta el momento de todo lo que hemos estado hablando es del cómo se comporta el jugador o el oponente cuando se enfrenta contra un mazo de Galactus o de Thanos. Pero con Kang la perspectiva va a cambiar totalmente porque no va a tener que ver con el oponente sino va a tener que ver con el usuario de Kang. Y aquí tenemos que resaltar un punto muy importante. Como saben en Marvel Snap hay una mecánica que es la de retirarse, ¿verdad? Es una opción que te da el juego para que te vayas antes de que pierdas mucho más cubos. Ahora tenemos que hacernos esta gran pregunta: ¿Por qué alguien se retira de una partida? Hay varias razones para retirarse de una partida, pero la razón principal es muchas veces porque. Pensamos que el oponente tiene la carta ganadora y con eso vamos a perder todos nuestros cubos depende del mazo por ejemplo que el jugador esté jugando nosotros podríamos más o menos poder adivinar cuáles son las cartas que le puede quedar en la mano y decimos de repente oye este man seguramente tiene aero para jugar y si juega aero me va a ganar o si juega magneto me va a ganar o si juega shanshi me va a ganar y en muchos casos a veces el oponente no tiene esas cartas y las tiene de repente en el mazo incluso o de repente ni las tiene y nosotros al hacernos todas estas ideas, no porque estamos barajando las posibilidades, decidimos retirarnos de la partida y cederle... 1, 2, incluso hasta 4 cubos Y aquí es donde entra Kang para solucionar este gran problema que vendría a ser esta incertidumbre Haciéndote tener las cosas claras si es que el oponente realmente tiene la carta que tú estabas pensando Con la cual te podría ganar en esa partida Y es por eso que Kang se va a volver la carta más fuerte del juego Porque Kang te va a dar información privilegiada Aquí Kang lo que te va a decir es si el oponente tenía o no tenía las cartas que tú estabas pensando con la cual te podría ganar la partida Permitiendo que en el último turno tomes la mejor decisión de todas El de saber con total certeza si es que debes de retirarte de la partida o si debes de continuar En otras palabras lo que va a hacer Kang es matar totalmente el factor sorpresa que tiene el oponente contra ti entonces, como les acabo de demostrar muchachos, los desempeños entre Thanos, Galactus y Kang van a ser totalmente distintos. Hay otra gran duda que los jugadores han estado haciendo mucho y es que si Kang es un Daredevil pero mucho más caro. Y la verdad no es así, la gran diferencia entre Daredevil y Kang es la mecánica de reinicio que no tiene Daredevil. Daredevil, como ustedes saben, el oponente juega las cartas y Daredevil en turno 5 permite ver la jugada del oponente. Y en base a eso tú lanzas tus cartas para Tratar de tomar ventaja sobre lo que te ha jugado el oponente. En el caso de Khan es totalmente diferente. Va a pasar esto de que, si sí vas a poder ver la jugada del oponente, pero todo se va a volver a reiniciar. Y vas a hacer que el oponente tenga que jugar nuevamente, sabiendo que ya viste. O sea, el oponente va a saber en ese momento que tú ya viste toda su jugada y él va a tener que modificar de alguna forma la manera en donde lanzó las cartas en las ubicaciones de repente, o tal vez lanzar otras cartas distintas. Y la otra diferencia es que débil está limitado a activar su habilidad en turno 5, mientras que Kang puede activar su habilidad en turnos finales, turno 6 o turno 7 y aquí muchachos les voy a dejar un pequeño ejemplo del desempeño de Kang en diferentes mazos, aquí por ejemplo lo tienes a Kang en el mazo de Galactus, lo tienes a Kang en esta variación de Galactus con Octopus y con Null, tienes a, a Kang acá dentro de mazos de Rampeo, tienes a Kang dentro de mazos de Asmat, probablemente vas a tener a Kang dentro de mazos de Shu incluso dentro de mazos donde se juegue esta, estas cartas por ejemplo con cera ¿no? que son cartas generalmente pequeñas o sea lo que pasa es que Kang tiene un efecto tan eh, complementario a la estrategia de muchos mazos que no va a haber ningún problema en usarlo creo que los únicos mazos que no van a poder utilizar Kang de manera eficiente va a ser generalmente mazos que lleven Lockjaw en este caso estamos hablando de mazos como Thanos o estamos hablando también de, de mazos como el de Thor ¿verdad? Esos también están llevando Lockjaw. El Thor con Jade Foster y tal. ya Ese tipo de, de mazos que lleven Lockjaw. Va a ser un poco complicado. Que puedan llevar al Kang. Porque si. Si Lokjau, eh, eh, digamos, eh, lo saca al Kang en turno 3 o turno 4, medio que va a arruinar totalmente la estrategia de Kang ahí. Porque la verdad el gran valor de Kang está en que se juegue en los turnos finales. Yo lo que les quiero decir aquí es que Kang cuando se vuelva una carta muy popular, cuando mucha gente ya pueda acceder a Kang, va a ser una carta que va a estar presente en casi el 80% de los mazos. Y aquí muchachos no todo es color de rosa, Kang tiene una pequeña gran debilidad y es que todos los mazos que lleven a Kang no van a ser mazos de 12 cartas sino van a ser mazos de 11 cartas. Y esto es debido a la misma mecánica de reinicio de Kang. Como ustedes saben, Kang va a desaparecer. Entonces, cuando se reinicie el turno, ustedes van a tener una carta menos con la cual hubiesen podido haber hecho una jugada. Pero claro, el sacrificio de eso es que ustedes van a poder tener toda la información de lo que le jugó el oponente en ese turno que se reinició. Por tanto, digamos, puede estar compensada la pérdida, pero sí tienen que tener muy en cuenta eso de que van a tener una carta menos al jugar, digamos. O al tener que hacer eh, las jugadas O ejecutar las jugadas en ese turno Muchachos, dentro de la mecánica de reinicio que tiene Kang Va a estar incluido también el Snap Si tú haces Snap, por ejemplo, en turno 6 Que vendría a ser el turno final Y luego juegas a Kang Lo que va a suceder es que también se va a reiniciar el Snap Se va a reiniciar también los efectos de revelarse Que hayan tenido otras cartas, por ejemplo, que haya jugado el oponente Todos los efectos, eh, digamos, de bosteos que hayan habido Pongamos, por ejemplo, se lanzó el oponente lanzó un Iron hard Y hubo bosteos a algunas cartas ahí también todo eso se va a reiniciar todas las cartas que haya jugado el oponente también se van a reiniciar e incluso de tu lado digamos que si en el turno 6 pudiste lanzar a Kang y a Ant Man, lo que va a suceder es que igualito pues esas cartas van a regresar bueno en este caso Kang desaparece, pero pero Antman va a regresar a tu mano. Hay otros detalles muy interesantes también con la mecánica de reinicio y sucede de que si tú robaste a Kang por ejemplo en turno 6 y lo jugaste y Kang obviamente va a reiniciar el turno y va a desaparecer pues no puedes volver a robar nuevamente a Kang ¿no? porque supuestamente hasta el robo también se reinicia. En este caso vas a robar otra carta en lugar de robar a Kang porque ya no existe y eso digamos que es algo buenísimo porque prácticamente si se da esa situación estás robando una carta adicional incluso en turno 6 otra cosa linda también es que Kang lo que va a hacer es que todas las cartas que hayan tenido los efectos aleatorios en el turno original se van a resolver de la misma manera en el turno reiniciado en este caso si tú lanzaste un iron Heart, por ejemplo en el turno original bosteaste digamos tres cartitas por ahí aleatorias Kang, tu oponente lanza Kang te regresa todo ¿no? el Iron Heart y todo te regresa a tu mano los efectos también se reinician tú lanzas Iron Heart y todos esos efectos aleatorios que habían tenido en el turno original se van a repetir de la misma manera en el turno reiniciado y aquí viene uno de los combos que creo que van a ser bastante rotos que es con Munger, Munger puede duplicar a Kang y puedes lanzar un Kang en turno 5 y Kang en turno 6, por cierto cuando Kang desaparece no elimina al otro Kang que está en la mano, son instancia separada según lo que dicen los desarrolladores. Entonces, cada Kang tiene, digamos, su habilidad por separado y sus efectos por separado. Entonces, y esto hace que sea bastante fuerte Porque vas a poder ver La jugada del oponente en turno 5 Y la jugada del oponente en el turno 6 O turno final Y aquí un combo que va a ser muy fuerte Va a ser también la sinergia que va a tener De Infinite Out con Kang Porque tú generalmente cuando no tienes a Kang Y tienes solamente a Infinite Out Tienes que decidir no Y es una decisión a veces difícil El pasar el turno 5 para poder jugar a Infinite Del turno 6 A veces es un riesgo, no sabes si tu oponente por ahí te va a jugar te va a hacer no sé, una segunda buena jugada de cartas en turno 5 Y de repente por haber pasado ese turno Así lances Infino terminas perdiendo Entonces ¿qué pasa? Kang, si tú lo lanzas en turno 5, vas a poder ver si tu oponente tenía buenas cartas en ese turno, y si las tiene, pues ya sabes que ese turno reiniciado no lo vas a pasar, y vas a tener que jugar cartas tú también, y así ya no juegas infinito, pero si en caso el oponente no tenía buenas cartas en turno 5 para jugar, entonces sabes con certeza que ese turno 5 reiniciado lo pasas, no lo juegas, y en turno 6 puedes jugar a infinite lo que está haciendo Kang aquí es hacer que tu decisión sobre jugar a infinite o no sea mucho más eficiente y aquí viene la gran pregunta del video, que seguramente todos están haciendo en estos momentos vale la pena comprar a Kang sobre galactus o sobre Thanos y aquí la respuesta que yo te voy a dar está basada en mi experiencia y conocimiento acumulado del juego a ver qué sucede yo no soy tampoco un jugador que tenga Thanos ni Galactus pero he jugado demasiado contra esos mazos Sé cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles, pero ¿qué pasa? Ni Galactos ni Thanos tienen esta habilidad de poder ver esta información de lo que te va a jugar el oponente como lo tiene Kang y por eso creo que Kang ahorita se va a volver una carta mucho más valiosa que Thanos y Galactus porque qué pasa Thanos tiene su mazo, Galactus tiene su mazo, incluso he visto que hay un mazo que mezcla a Galactus y a Thanos que es un mazo carísimo eso que muy poca gente lo puede tener pero generalmente estos dos mazos se juegan por separado Kang no va a ser una carta que tenga su propio mazo, en realidad Kang va a ser parte de muchos mazos y eso es lo que lo hace todavía más valioso porque va a ser, pues vas a tener más alternativas para poder jugar a Kang con lo que se te acomode mejor. En muchos casos hay gente que prefiere el estilo de juego de Galactus o prefiere el estilo de juego que te da el mazo de Thanos pero acá... En este caso vas a tener con Kang, vas a tener muchas opciones de mazos para escoger que se puedan adaptar a tu estilo de juego. Por lo cual va a tener una gran flexibilidad para que tú puedas decidir en cuál mazo deseas jugar a Kang. Yo la verdad sin dudar lo voy a comprar a Kang de todas maneras Porque lo bueno es que nunca va a dropear de serie Siempre se va a mantener en la serie 5 Lo cual hace que el incentivo sea aún mayor todavía para poder adquirirlo Pero a ver, acá Tapin no todo es color de rosa Acá también hay algunos detalles que ustedes deben de saber Para que no se manden tampoco a comprarlo así por así también Y gastar sus 6000 de tokens ¿Qué es lo que sucede? Ahora que muy poca gente va a acceder a Kang no se va a sentir tanto digamos lo roto que va a estar el efecto de esta carta, pero cuando se vuelva una carta más popular, más accesible, más gente lo tenga, ahí probablemente va a haber una necesidad de que ya entre en la lista de observación del equipo de desarrollo y lo terminen nerfeando. Y va a suceder exactamente lo mismo como le pasó con Darkhawk Darkhawk era una carta muchachos también que muy poca gente la podía tener Y era un mazo muy potente Que te podía llevar rápidamente a rango infinito Por toda la versatilidad que tenía y toda la sinergia que tenía y cuando se volvió popular fue en el momento donde ya lo nerfearon al, a, a Darkhawk bajándole un punto de poder. Que eso es un nerfeo bastante suave. No sé si más adelante le vayan a hacer algún otro nerfeo. Pero valgan verdades ahorita Darkhawk ya no es tan fuerte o ya no es tan dominante ese mazo como lo era antes. Y a ver, Darkhawk más o menos tiene presente cerca de dos meses en el metajuego. Y ha tenido que pasar ese tiempo para que recién el equipo de desarrollo lo tenga que nerfear. ¿Por qué? Porque se volvió de ser una carta que muy poca gente podía tenerla hacer una carta muy accesible porque se vio realmente el gran valor que tenía Darkhawk en el metajuego entonces ahí es donde comienza a incomodar digamos por este efecto que tiene demasiado roto acompañado también del efecto complementario de Sabu porque ojo que también a Sabu lo nerfearon y eso también debilitó directamente también la sinergia con Darkhawk entonces ahí tuvieron que ver dos cosas también para que Darkhawk no sea un mazo ahora tan bueno como lo era antes no solamente el hecho de que le bajen un puntito de poder a Darkhawk sino también que hayan nerfeado a Sabu eso fue muy crucial también para que el mazo de Darkhawk ya no sea tan bueno como antes como les decía entonces son dos meses que ha pasado desde que Darkhawk ha salido para que lo hayan nerfeado y probablemente el intervalo de tiempo para que lo terminen nerfeando a Kang probablemente sea el mismo un mes, dos meses porque sé que ahora la gente también tiene nivel de colección de 2500 a más el promedio de jugadores creo yo y ya tienen la capacidad incluso de comprar a digamos a Kang o sea ya deben estar cerca con tokens incluso hay muchos o hay varios que no han comprado Thanos o Galactus esperando ver qué pasaba con Khan a ver si valía la pena o no entonces por ahí de repente tienen la oportunidad de poder adquirir a Khan sobre Thanos o sobre Galactus pero tienen que ser muy conscientes de que Esta carta la van a terminar nerfeando Y créeme que es muy probable que lo hagan Yo creo que un nerfeo justo Para Kang va a ser de que solamente Lo limiten a que se use hasta turno 5 Así como se usa Magic por ejemplo Entonces al gastar estos tokens Sean muy conscientes de que esto Probablemente va a suceder Porque si no sucede muchachos Mucha gente va a utilizar a Kang Y los desarrolladores generalmente Lo que hacen es cuando ven que una carta se usa Demasiado y tiene relación con el winrate y con la ganancia de cubos terminan nerfeándola de una u otra manera, ya hemos visto estos patrones de comportamiento que tienen los desarrolladores con relación a los nerfeos de cartas por eso es que les estoy haciendo este comentario no solamente con la intención de tratar de venderles a Khan como si fuesen los unicornios y los cerdos que vuelan sino realmente como algo realista donde también ustedes van a tener este gasto de tokens pero el efecto poderoso de Khan probablemente no lo van a poder disfrutar por mucho tiempo un mes, dos meses y probablemente viene el nerfejo, de todas formas es bueno comentarlo para que ustedes puedan ver ambas caras de la moneda y así puedan tomar una decisión digamos más eh, consciente De las cosas que pueden venir más adelante Así que bueno muchachos yo lo dejo ahí Espero que les haya gustado todo este análisis Que he dado sobre Khan porque la verdad este, Esta carta merecía Un video aparte donde se puede hablar un poco Más extenso sobre todas las cosas Que hace sobre todos los beneficios que tiene Y sobre todo lo que más adelante Le puede pasar con respecto a su Futuro con eh, a su habilidad Misma que la puedan tal vez nerfear Así que ya saben cualquier duda o consulta La dejan en los comentarios estoy de lunes a Viernes también haciendo transmisiones en vivo en las noches en la plataforma Morada. Enlace lo tienen el enlace, lo tienen aquí abajo. Cualquier duda o consulta, ya saben, ahí lo pueden hacer. Así que ya sabes, te espero allí. Un abrazo para ti.